Damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo candidatos presidenciales en la UC, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, con la colaboración de Clapes y con, en alianza con el Mercurio y Tele 13 Radio. Todo este ciclo está siendo transmitido por Tele 13 Radio y T 13 Móvil. Hoy nos acompaña el ex presidente Sebastián Piñera. El ciclo va a continuar la próxima semana. El día martes participará, participará Alejandro Guillé y el día jueves estará con nosotros Carolina Goic. Para comenzar, dejo con ustedes a Paulina Gómez, vicerectora de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muy buenos días a todos. Hoy no se preocupen, voy a hacer un saludo breve. Quiero agradecerles a todos su presencia en esta, nuestra segunda sesión, dentro del ciclo de encuentros con candidatos presidenciales. Saludamos al rector de nuestra universidad, a los vicerectores, a exministros, profesores y a toda nuestra comunidad académica y también de alumnos. Eh, queremos saludar también, extender este saludo a quienes nos siguen desde el Aula Magna, del Centro de Extensión y a través de Tele13 Radio y Canal 13 en su señal en vivo. Como comentamos ayer, eh, cuando junto al candidato Felipe Cás dimos inicio a estos encuentros, ¿Ya? Como Universidad Católica nos hemos sentido motivados a organizar esta iniciativa con el propósito de proveer tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía de un espacio abierto que permita conocer y profundizar en las ideas y en las líneas programáticas de quienes se perfilan como principales candidatos para asumir el liderazgo de nuestro país. Desde nuestra universidad y como parte de la vocación y función pública que nos anima y a la vez nos convoca, nuestra aspiración es a promover una conversación que con altura de miras contribuya a una toma de decisiones informada. Confiamos que estos encuentros y sus contenidos sean fuente también de motivación a la participación ciudadana en su más pleno sentido. Agradecemos al expresidente Sebastián Piñera por haber aceptado la invitación a esta conversación. Damos también las gracias al Centro de Políticas Públicas por la organización, a Clape por su apoyo y a la Federación de Estudiantes de la Universidad por su colaboración al proyecto. Un agradecimiento especial a nuestro Amiga Partner, el Mercurio y Tele13 Radio. Gracias nuevamente por su presencia. Los invitamos a seguir atentamente este diálogo. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos en esta tarde. Le agradecemos las palabras a la vicerrectora. Queremos saludar especialmente a don Sebastián Piñera Cheñique, precandidato presidencial de Chile Vamos, ex presidente de la república entre los años 2010 y 2014. el eh, señor Piñera es ingeniero comercial de esta universidad. Hizo su doctorado y máster en economía en la Universidad de Harvard. Tiene ocho nietos y uno camino. Y entiendo que eso es lo que lo más lo motiva en la vida, son los nietos. Y es un secreto de estado, ¿cuál nieto es el más regalón, Entiendo. ¿Es verdad eso? ¿Sí? Siempre el menor. Siempre el menor, <risa> muy bien. Eh, vamos a seguir con, con el mismo esquema del día de ayer, vamos a hacer tres entrevistadores, don Carlos Scherer, abogado de, y eh, secretario de redacción del Mercurio, eh, Constanza Santamaría, periodista de Tele13 eh, Radio. Eh, vamos a tener diez minutos cada uno de nosotros entrevistando eh, podemos eh, interrumpirnos entre nosotros, le pedimos especialmente respuestas cortas y tenemos este sofisticado eh, equipo que va a prender las luces de acuerdo al avance del tiempo. Son 10 minutos por cada entrevistador, se va a prender la luz amarilla cuando estemos a mitad de camino y la roja cuando haya que terminar el proceso de las entrevistas. Don Sebastián, voy a empezar yo como dueño de casa eh, eh, con estas preguntas. Quería hacer la pregunta, eh, señor eh, Piñera concentrarnos en el tema de educación y tengo varias preguntas así que le pediría si es que nos podemos concentrar en el tema de educación. Un tema que nos preocupa mucho es el tema de lo que se ha llamado la desmunicipalización, usted lo sabe bien, ha habido una caída importante en la matrícula de, de, de niños que asisten a la educación municipal y eso se ha establecido como un problema muy importante, la caída de la matrícula en la educación municipal mientras que la particular subvencionada ha seguido creciendo. Se habla de que la provisión de la educación municipal es heterogénea, que hay, que hay muchas rigideces en la operación, en fin, hay baja rendición de cuentas, etc. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué propone usted? ¿Hay un proyecto de ley en este minuto en el Parlamento, eh, que está en segundo trámite constitucional, eh, sobre eh, la desmunicipalización? Bueno, yo creo en un sistema mixto, en que haya educación pública, subvencionada y gratuita, y también educación privada, subvencionada, y a vivir. Y que ojalá compitan para ofrecer los mejores servicios en la mayor igualdad posible de condiciones. Y que los que elijan a qué sector van sus hijos sean los padres. Para eso necesitamos fortalecer la educación pública, porque la calidad de la educación pública está muy por debajo de la calidad de la educación privada subvencionada. Y es por eso que los padres han ido sistemáticamente eligiendo traspasar a sus hijos de la educación pública municipal a la educación privada subvencionada. Y por eso yo creo que es muy importante permitir que este sistema mixto se desarrolle, que los padres mantengan la capacidad de elegir, pero fortalecer la educación pública. Yo no soy partidario de traspasar las cerca de 10.000 escuelas a el sector público. Yo creo que hay muchos municipios que lo han hecho muy bien y que tienen derecho a seguir estando a cargo de la educación municipal subvencionada. pero hay ¿Usted otros? no va a promover este proyecto que está en el Congreso no. de Desmunicipalización? No, lo que sí vamos a promover es que aquellos municipios en que los resultados son muy malos tengan que asociarse entre ellos y recibir la ayuda del Estado, fortaleciendo las capacidades pedagógicas, la formación y capacitación de los profesores, de forma tal que los municipios que lo han hecho bien sigan a cargo de ellos y los que lo han hecho mal se sometan a un proceso de mejoría en la calidad hasta que recuperen esa calidad y puedan volver a tener autonomía. Yo no creo que el Ministerio de Educación tenga que ser el administrador de las 13.000 escuelas que tenemos en nuestro país. Perfecto. Y continuando en la línea de educación, quería preguntarle por el tema de los liceos bicentenarios, que fue un programa que se, eh, se inició en su gobierno, nosotros mismos como centro de políticas públicas, debo decirlo públicamente, aquí hicimos un estudio y, y que mostraba resultados en estos liceos bicentenarios. Ahora, la pregunta es, ¿los liceos bicentenarios apuntan a, a jóvenes talentosos que tienen buen desempeño?, ¿Cómo hacemos que la educación de calidad llegue a todos los estudiantes y no solo a los que logran entrar a estos liceos bicentenarios, asumiendo que usted quisiera continuar con esta política de liceos bicentenarios? Bueno, por supuesto que el objetivo es que todos los niños de Chile tengan acceso a una educación escolar de calidad y preescolar de calidad. Pero no creemos que tenemos que retener a todo el mundo en una educación de mala calidad hasta que no tengamos la capacidad de uniformarla. Por eso, la idea de los liceos bicentenarios de excelencia fue que los privilegios no estén solamente en la región metropolitana, en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional o el Calmera Carvajal, sino que estuvieran en todas las regiones de Chile. Y formamos 60 liceos bicentenarios que tienen el mismo financiamiento que el resto de los liceos, que tienen la misma estructura de vulnerabilidad que el resto de los liceos, y que la inmensa mayoría de ellos no seleccionan. ¿Por qué han tenido el éxito que han tenido? porque la gran mayoría de los liceos bicentenarios están entre los liceos con mejores resultados, porque se creó una mentalidad distinta. El compromiso del director con la excelencia, el compromiso de los profesores, pero, pero, el compromiso de los padres y sobre todo el compromiso de los estudiantes. Pero la pregunta que yo le hago es qué pasa con aquellas familias cuyos hijos no alcanzan a entrar al Liceo, al liceo Bicentenario, que pueden ser alumnos muy aplicados, pero justamente no alcanzan a entrar al Liceo Por eso nuestro proyecto ¿Qué? es seguir expandiendo el proyecto del Liceo Bicentenario, y nos hemos comprometido a 300 Liceos Bicentenarios en el próximo gobierno. Y la meta, naturalmente, sería que todos los Liceos de Chile sean Liceos de Excelencia. ¿Con selección, lo que no con selección es que, por mérito? perdón, ¿Con selección? En los liceos bicentenarios actuales, en la inmensa mayoría, no hay selección. Sin embargo, hay una selección natural, porque en el liceo bicentenario hay un compromiso especial con la excelencia del director, de los profesores, y por tanto, los padres que más se preocupan de la educación de sus hijos son los que más interés tienen en que vayan a este tipo de liceos. Pero no hay un mecanismo de selección distinto que la voluntad de los padres. Ya, continuando con el tema de educación siempre, eh, parece que nos vamos a enfocar mucho en el tema de educación con, con su caso. Eh, el actual eh, gobierno hizo este proyect, esta, esta nueva carrera docente que eh, es muy promisoria y muy interesante y nosotros sabemos que eh, el grueso del impacto está en el aula. Eh, necesitamos que eh, le, eh, el aprendizaje esté en el aula y no tanto una reforma institucional, a lo mejor como podría ser la desmunicipalización. ¿Qué se propone ahí en el trabajo de aula? ¿Cómo desde el Estado, desde las políticas públicas, podemos reforzar los aprendizajes en el aula? Mire, la educación es sin duda la madre de todas las batallas. Todos sabemos que una buena educación abre un mundo de oportunidades y una mala educación conduce muchas veces a un mundo de frustración. Para mejorar la calidad de la educación no hay balas de plata. Uno fue la nueva carrera docente que impulsamos durante nuestro gobierno y que se aprobó durante el gobierno actual, que lo que apuntaba era a mejorar las remuneraciones, las condiciones de trabajo, la capacitación, pero también las exigencias de los profesores. Por eso establecimos la beca Vocación de Profesor para atraer a los mejores alumnos a estudiar pedagogía. La prueba inicia para que los alumnos rindieran eh, su competencia antes de entrar al aula. Pero eso no es suficiente. Yo creo que en Chile tenemos que hacer una revolución dentro del aula. Mejorar sustancialmente los contenidos. Los cambiar el currículum, los procedimientos y los currículos, porque nos hemos quedado definitivamente atrás. Pero el currículum se acaba de cambiar en los últimos años. Eh, bueno, parte de los cambios se hicieron bajo su mandato también. ¿Usted Mire, cree que cada cinco años se duplica el conocimiento del mundo? Así que lo que puede haber sido Estado al día, hace cinco años atrás, hoy día puede estar obsoleto. Esto es un proceso permanente. Y sin duda que tenemos que alejarnos del de sistema que enseña a memorizar causas y consecuencias de la Revolución Francesa, causas y consecuencias de la independencia de Chile, e ir a enseñar a aprender. Porque el conocimiento se duplica con tanta rapidez y está disponible de tantas formas que tenemos que enseñar a nuestros niños a aprender a aprender. Bien, quería cambiar el tema al tema de educación superior. Usted en todas sus entrevistas se ha manifestado a favor de continuar con gratuidad hasta el 50% en educación superior. Hace pocos días salió en la prensa un estudio de CLAPES donde se estudia cuál es el costo que está teniendo para las universidades, la gratuidad en los términos actuales y también ese estudio hace una proyección del costo que tendría la gratuidad en caso de aprobarse el proyecto de ley que hoy día está en discusión. Se habla de costos debido a la sobreduración de carreras, costo por la fijación forzosa de aranceles y costo por la incorporación de este sexto de SIL eh, adicional que se incorporaría. Entonces la pregunta que le hago es, usted está diciendo que va a mantener la gratuidad, pero ¿qué va a pasar con muchas universidades que están al riesgo de quiebra? En, en, en ese estudio se mencionaba que hay muchas universidades que tienen un gran déficit, la Portal es autónoma, esta misma universidad también eh, tiene la gratuidad, le ha generado un déficit, la Santa María, Finisterra, etcétera, etcétera. No las menciona todo. Entonces... Una cosa es eh, lo que usted dice, vamos a mantener la gratuidad, pero esa gratuidad ya está, eh, está generando un déficit de operación a las universidades. ¿Qué, ¿Quién se ha con... pensado al respecto? Estoy muy consciente de ese déficit. Mire, durante nuestro gobierno nosotros aumentamos las becas de la educación superior de 100.000 a 400.000. Lo que hemos planteado ahora es que vamos a mantener la gratuidad para los alumnos más vulnerables pertenecientes a el 50% de los hogares más vulnerables. Hoy día tenemos gratuidad para 240.000 niños, de 1.200.000. O sea, no es cierto el concepto de gratuidad universal. Pero es muy importante que para el resto de los alumnos tengamos un mecanismo justo, solidario y eficaz que garantice que ningún joven se queda fuera de la educación superior. Sí, pero la pregunta mía es respecto a yeah. que garantice que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deuda. ¿Cómo lo hicimos? Modificando el crédito con aval del Estado y modificando y ampliando el número de becas. Usted lo sabe, Ignacio. Bajamos la tasa de interés del 7 al 2% y establecimos un pago Sí, máximo. si mi pregunta es respecto de las o sea, universidades la es que eso. tienen un déficit y, por día, punto, y si se mantiene la gratuidad, ¿cómo sé, se van a financiar? A usted lo que le interesa es el déficit de la universidad. A mí me interesa de la De las universidades. Sí. Le voy a decir de inmediato. Dentro del proyecto que nosotros planteamos, se establecía que no podemos fijar un arancel por debajo del costo real, porque eso significa traspasarle el problema a la universidad, que tiene dos opciones, o baja el nivel académico, no lo queremos, o entra en graves dificultades financieras, tampoco lo queremos. Por esa razón, la propuesta que hicimos junto al exministro Harald Beyer era que la diferencia entre el arancel que financia el Estado y el arancel que cobra la universidad sea financiado a través de un sistema de becas o préstamos por la propia universidad, confiando en que si está agregando valor, y por eso cobra un arancel mayor, ese valor se va a manifestar en que el estudiante va a a poder devolver ese préstamo. Ese fue el mecanismo que planteamos porque no podemos simplemente establecer un sistema que conduce a esas dos situaciones de pérdida de calidad académica o de desfinanciamiento. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Una última pregunta y con esto cierro porque ya estamos con, con luz roja. Eh, el, el actual gobierno también ha presentado un proyecto de ley sobre universidades estatales y si uno revisa la ley de presupuesto ya hay cerca de 15 ítems eh, especiales, de asignaciones especiales para las universidades estatales. Las universidades estatales son 16, si mal no recuerdo, son 184.000 estudiantes, un 26% de la matrícula total de educación superior. ¿Usted qué va a plantear? Eh, respecto de las universidades estatales. ¿Ellas ameritan un tratamiento especial respecto del resto del sistema universitario? Y con esto termino mi intervención. Mire, hay una confusión en este gobierno entre lo que es público, que nos interesa a todos, y lo que es estatal, que le interesa el, al Estado. La educación es un bien público y por eso tenemos un compromiso como sociedad pero no porque es un bien público, tiene que ser monopolizado ni establecer condiciones preferentes. Usted había dicho que era un bien de consumo la educación, en algún minuto. Mire, le voy a aclarar este punto, para de una vez por todas establecer La educación es, en, la educación es un bien, no es un mal. Y por tanto estamos de acuerdo que es un bien. Los bienes en la economía pueden ser de dos naturalezas. Pueden ser un fin en sí mismo y pueden ser un medio. Por, la educación es un fin en sí mismo porque enriquece el alma, permite conocer mejor el mundo que nos rodea. Pero también es un fin porque permite aumentar nuestra capacidad. Por eso la educación es un bien, es un bien de inversión, pero también es un bien en sí mismo porque alimenta y favorece a las personas que están recibiendo la educación. Pero es un bien público. El hecho de que sea público no significa que sea estatal. Por eso lo que yo digo es que los bienes públicos no son patrimonio ni monopolio del Estado. Le interesan a la sociedad entera y por esa razón yo creo que deberíamos establecer condiciones equivalentes para las universidades públicas o privadas y diferentes en función del de rol y la calidad de cada universidad. Bien. Por ejemplo, una universidad que solamente hace docencia debe tener menos financiamiento público que una universidad que además de hacer docencia hace buena investigación, como por ejemplo la Universidad Católica, que está entre las 100 mejores universidades, de acuerdo al último ranking, y eso, cierto no solamente llena de orgullo al rector, sino que también a este humilde servidor como es alumno de esta universidad. Muchas gracias. Le vamos a dar la, <risas> la palabra a don Carlos Scherer, del diario Mercurio. Muchas gracias. Lo voy a cambiar de tema. En la historia de Chile, los, los segundos gobiernos parecen tener un sino. El, uh, que En la historia de Chile, los segundos gobiernos parecen tener un sino en el fondo la gente pareciera darle una segunda oportunidad a un mandatario marcado por el recuerdo de lo que fue su anterior gestión, y sin embargo el elegido tiene una autopercepción que hace que haga un gobierno muy, muy distinto. O sea, eligieron a Alessandri probablemente la segunda vez por la sensibilidad que había demostrado, Alessandri no se, no se quería ir exiliado de nuevo, hizo un gobierno de mucho orden. Eligieron a Ibáñez para que ordenara, porque había un país que estaba sufriendo un tremendo caos social, e ibáñez con una profunda preocupación por la falta de legitimidad democrática de su primer gobierno, hizo un gobierno que no tocó a nadie. Y uno tiene la percepción de que la presidenta Bachelet la gente la volvió a elegir con el recuerdo de un gobierno muy sensato, de consenso y de crecimiento, y sin embargo después nos dimos cuenta que ella tenía una convicción íntima muy crítica de lo que había sido su primer gobierno y finalmente ha hecho un gobierno absolutamente distinto. ¿Es posible que los chilenos, si en definitiva lo religieran a usted, se enfrenten a una situación parecida y que ¿Usted tenga una convicción íntima en su fuero interno que desconocemos respecto a lo que fue su primer gobierno? O usted, igual que la Presidenta Bachelet dijo, ustedes me conocen en su campaña. ¿Usted puede o está en condiciones de decir, ustedes me conocen? Bueno, evidentemente que cada gobierno obedece a una época, a una circunstancia. Y por tanto no va a ser lo mismo lo que hicimos a partir del año 2010 de lo que vamos a hacer a partir del año 2018. Pero en todo caso, yo tengo muy presente que hoy día los candidatos pueden prometer el oro, el moro, lo humano y lo divino. Con nosotros es diferente, porque yo fui presidente de Chile. Y tengo muy claros los compromisos que hicimos. En dos palabras, dijimos que íbamos a crecer, crecimos con mucha fuerza. Dijimos que íbamos a crear un millón de empleos, creamos más de un millón de empleos y alcanzamos el pleno empleo. Dijimos que íbamos a reducir la pobreza, la redujimos a la mitad. Por dar un ejemplo de tres temas centrales. Y por tanto yo siento que es muy importante que un presidente no se quede atrapado en el pasado. Por eso yo estoy muy orgulloso del gobierno que hicimos, pero no vuelvo por la nostalgia ni por el pasado, vuelvo por el futuro, por el cambio, por la esperanza. Pero los principios son los mismos, y lo hemos explicitado en forma muy clara. Nosotros vamos a promover cuatro grandes principios en todas las políticas públicas. Expandir las libertades de todos, para que las personas sean lo más dueñas posible de su destino y de su propia vida. Segundo, contribuir a una sociedad más justa, que significa por lo menos un compromiso con derrotar la pobreza y un compromiso con lograr una mucho mayor igualdad de oportunidades. Tercero, recuperar la capacidad de avanzar, de progresar y terminar con este estancamiento y mediocridad que hoy día cruza Chile. Y cuarto, una sociedad más solidaria, que la gente entienda que no solamente es responsable de su propia calidad de vida, sino que también tiene la responsabilidad por la calidad de vida de todos los demás. Esos son los cuatro principios, no han cambiado y no van a cambiar. Naturalmente que la forma en que se implementan las políticas va a ser acorde al Chile del 2018 y no al Chile del 2010. ¿Y de qué Muchas se gracias. arrepiente? ¿Qué error reconoce haber cometido en su primer gobierno que no pretende cometerlo y repetirlo en el segundo si llega a ser presidente? Mire, una, una de mis canciones favoritas es la de Piaf cuando dice... No me arrepiento de nada. Si quiere, si quiere Constanza, se la canto. Gracias. Eso lo dejamos Perfecto. para otro día. Se la cantaron en el funeral de mi padre. Pero Perfecto. sí, me arrepiento de muchas cosas. Porque evidentemente. ¿Pero cómo? Acaba de decir que no se arrepiente de nada. Dije, que una, dije, Constanza, usted una no me ha puesto atención. Dije que mi canción favorita es No, rien de rien. No, yo no regrette rien. Pero sí me arrepiento de muchas cosas. Y uno puede tener una canción que le gusta, mm. pero al mismo tiempo estar dispuesto a arrepentirse. Me arrepiento, por ejemplo. Y uno aprende. Porque la, la moneda es una escuela de aprendizaje inmensa. Una cosa ni, que haya aprendido y de no que se ejemplo, arrepienta. Yo buscaría definitivamente una mucho mejor relación con los partidos de Chile Vamos que la que pudimos tener en nuestro primer gobierno. Y buscaría también desde el primer día buscar acuerdos nacionales para los grandes temas del país. Y lo digo de inmediato. Mis adversarios son los que están al frente, los candidatos de la nueva mayoría o del frente amplio. Pero no son mis enemigos. Mis enemigos son la pobreza, la falta de empleos, la falta de seguridad ciudadana, la mala calidad de la salud, la mala calidad de la educación y la mala calidad de las pensiones. Y en esos seis temas, yo desde el primer día voy a buscar un acuerdo nacional, lo que se llama la mayoría de las ideas. Porque la gente que va a estar en la oposición, también quiere lo mejor para Chile Y por tanto yo voy a hacer un esfuerzo muy grande de hacer un gobierno que una a los chilenos. Que superemos esta política crispada, enfrentada, mediocre y muchas veces destructiva y recuperemos la nobleza de la política, como fue al comienzo de la recuperación de la democracia. Perdón, ahí al respecto comentábamos con los panelistas antes que si uno mira la, los regímenes post, el régimen militar, hay... Una clara diferencia, en los primeros tres gobiernos uno vio ejecutivos que tuvieron una muy buena relación con sus partidos políticos, con sus coaliciones y que por lo mismo pudieron proyectarse. El presidente Elwin, el Presidente y el Presidente Lago. Y después tres gobiernos que lo han seguido, que han tenido una muy mala relación con su fase política o muy difícil relación con los partidos que lo han apoyado. Y que incluso en el caso de la Presidenta en el primer gobierno puso fin a la concertación, en este gobierno está poniendo fin a la nueva mayoría... Usted mismo cuando condujo la presidencia de la República, los partidos que lo acompañaron enfrentaron la peor elección parlamentaria, una peores elecciones parlamentarias desde que volvieron. ¿Qué ha pensado usted hacer distinto? Porque usted ha planteado varias proyecciones de su propuesta de gobierno a ocho años. ¿Usted qué ha pensado hacer distinto para reconstruir esa relación y llevar un, lograr cerrar la brecha entre su reconocida gestión económica y la gestión política de su gobierno? Mire, gobernar Chile nunca ha sido fácil. A nosotros nos tocó en circunstancias especialmente difíciles. Recordemos que estaba desatada la crisis subprime, que heredamos un país en recesión, con graves déficit fiscal y macroeconómico, y además, 11 días antes de asumir un tremendo terremoto y un tsunami. Pero a pesar de eso, los logros en materia de los temas importantes para el país, crecimiento, empleo, salud, salario, pobreza, fueron a mi juicio muy notables. Pero sin duda ahora nos va a tocar gobernar nuevamente en tiempos muy difíciles, porque el país está pasando por un momento muy difícil. No es misterio para nada, para nadie, que hoy día Chile no crece, no crea trabajo, lo destruye, no mejora los salarios, la salud está en crisis, la educación está sin norte, la delincuencia está fuera de control. Para enfrentar estos grandes problemas necesitamos un concepto de unidad nacional, de que nos comprometamos todos con esos grandes objetivos, y que la política sea quien contribuye más a esos logros y no quien cierto se destruye con mayor eficacia o con mayor rapidez al otro. Cada vez que en Chile nos hemos dedicado nuestros mejores esfuerzos a una lucha fratricida entre nosotros mismos, Chile ha perdido. Cada vez que nos hemos unido, como por ejemplo nos unimos para hacer una recuperación ejemplar de nuestra democracia, Chile ha ganado. Y entre los errores, pero no errores de anterior gobierno, ¿puede haber sido un error haber adelantado una tesis sobre el de la sofofa de espionaje? Mire, sea benevolente conmigo y déjeme de ponerlo así. Lo más prudente es que sea la fiscalía la que investigue. Pero usted dijo que tenía información sobre la tesis. Bueno, que era de hecho, de hecho una tesis uno, un, en un, un su lío propio, de pareja. En su, propio canal, sí, pues. en su propio canal, en el programa del dos Domingo en la Mañana. En buen chileno. En buen chileno. Dos panelistas, antes que yo fuera, fue pues la semana anterior, mencionaron la misma tesis que yo también mencioné. ¿Y de ahí la saqué usted? No, no, no. No, no la saqué de ahí, a pesar que su canal es una buena fuente no la mire con tanto desprecio, es de su propio canal. No, pero son los panelistas. Usted dijo que tenía información. No, sí tengo información. Pero pero déjeme eh, aprender. Yo creo que lo más prudente hoy día es que la Fiscalía termine la investigación. Usted... Hizo un esfuerzo evidente en su gobierno por cruzar la frontera y usted convocó a Jaime Rabiné al Ministerio de Defensa, convocó como embajador a Adolfo Saldívar. La Presidenta Bachelet ha dicho que el país está muy enrarecido, que este Chile es distinto, que requiere una nueva forma de gobernar. ¿Piensa usted eventualmente, si sale elegido, dar un paso más allá y ya no solo convocar personas individualmente, sino que buscar entendimientos con movimientos o partidos que hoy día pueden no apoyarlo y que pudieran ayudar a darle gobernabilidad? Bueno, definitivamente la aspiración de un gobierno que busque la unidad nacional, tiene que tener una actitud de estar dispuesto a convocar a personas que no solamente sean de nuestra coalición política. Ahora, yo sé que si yo dijera vamos a convocar a un partido o al otro, en cinco minutos más el presidente de ese partido va a estar diciendo no estamos disponibles. Pero eso se dice hoy día. Yo lo que sí le puedo asegurar a usted, que son tantos los desafíos que tiene Chile, tantos los problemas que tiene Chile, que si yo vuelvo a ser presidente, voy a hacer un esfuerzo muy grande por unir a nuestro país y convocar a personas que estén dispuestas a colaborar, siempre que compartan naturalmente nuestra visión de país, nuestra visión de futuro, a este gobierno, y no restringirlo solamente a los partidos de Chile. Vamos. Y Pero dentro incluido, de eso está el amplio mundo de los independientes. ¿Incluyó sus contendores actuales en la primaria para transformarse en colaboradores suyos? Mire, una regla de oro que me la enseñó don Patricio Elmo por el cual yo tengo una gran admiración, es que un candidato nunca debe empezar a designar ningún gabinete ni asignar cargo mientras no sea Presidente electo. Así que si me lo pregunta en el mes de diciembre, yo se lo respondo con mucho gusto. Muchas gracias, <risa> Muchas gracias Carlos. Y palabra... al decirle diciembre estoy pensando que vamos a ir a una segunda, segunda vuelta. vuelta. Muchas gracias, Carlos. Le damos la palabra a Constanza Santamaría, de Tele13 Radio. Muchas gracias. Eh, Sebastián Piñera, la concentración de la riqueza en Chile, el hecho que el 33% del ingreso que genera la economía chilena sea captado por el 1% más rico del país, ¿es bueno o malo? Malo. Es y... injusto y no solamente es injusto, es un problema que frena el desarrollo integral de nuestra sociedad, ¿Y político, es... económico, social. ¿Y por qué siendo malo no aparece nada al respecto en su programa de gobierno? Usted habla de reducir la pobreza, habla de crear empleos, pero nunca habla de atacar esa concentración de la riqueza de la cual además usted forma parte. Según el... ¿Y usted eh, también. Eh, sí, pero del 0,1%... Eh, bueno, primero primero, primero hay que aclarar que yo no quiero ser presidenta de Chile. Segundo, eh, usted pertenece a los 10.000 chilenos que concentran el 20% del ingreso que genera el país. Ese grupo de 10.000 chilenos, usted forma parte de eso. Como Formando parte de ese grupo, quiero preguntarle, ¿cómo se ataca eso y cómo se ve el país desde ese sitial? Bueno, eh, si usted lee con atención nuestro programa de gobierno, Yo en el leí. capítulo de justicia, hay tres componentes principales. Uno es un compromiso con terminar con la pobreza en nuestro país que es fundamental y que ha perdido importancia en el debate de los últimos tiempos, pero no para nosotros. Por eso, durante nuestro gobierno, el, el hecho de que redujimos la pobreza a la mitad no fue casualidad, fue producto que logramos crear un millón de nuevos empleos, que logramos, la mayoría de ellos para los sectores más vulnerables, que logramos mejorar los salarios... Que establecimos el ingreso ético familiar, etc. Claro, pero, pero a, pesar de, a pesar de esos avances, que todos están reconocidos, mismo. ¿cierto? El, la disminución del desempleo, la disminución de la pobreza, la creación de empleos, la desigualdad sigue, a pesar de que ha bajado, pero ha bajado un mínimo, sigue siendo una herencia que parece que no se puede, que no cede, que no se puede vencer. Y ahí es donde se apunta la concentración de la riqueza. Por eso mismo, primer componente es. Segundo componente avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades. Por eso, nosotros pusimos, y vamos a volver a poner nuestra prioridad en la educación temprana. Por eso nos preocupamos de extender el postnatal a seis meses, porque es una manera de que la madre cumpla, o el padre, cumpla ese rol fundamental en los primeros seis meses de vida. Por eso, casi duplicamos la cobertura de la educación preescolar y e hicimos un esfuerzo muy grande por mejorar su calidad. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que la sala cuna sea un derecho universal y no solamente para las madres que pertenecen a empresas con más de 20 trabajadores. Señor Piñera, todo Pero hay eso... Que terminar. Y por eso establecimos el kinder como obligatorio. Pero ese es el segundo componente. El tercer componente de nuestro programa es que además de la lucha contra la pobreza y la igualdad de oportunidades, es que necesitamos una sociedad más justa y solidaria. Y para eso tenemos que combatir las desigualdades excesivas. Y le quiero recordar algo, Constanza. Durante nuestro gobierno, la desigualdad en Chile disminuyó mucho más que en cualquiera de los otros gobiernos después del retorno pero sigue, de la democracia. Pero usted reconoce que sigue siendo el principal problema de nuestro país. Lo reconoce este estudio que usted ya dijo en la mañana que lo había leído, cierto, presentado ayer por el PNUD, que dice que es el rasgo característico de nuestro país, es la desigualdad. Ahí le pregunto, ¿no debiera hacerse algo más concretamente con esos grupos económicos, esos, esos ricos de Chile a los que usted pertenece, para redistribuir ese ingreso? Contanza, yo le recuerdo que usted también pertenece al 1% más rico de este país, así que no... Yo no pretendo ser eh, no, presidente de Chile. No, pero pertenece, pertenece. Así que al revés, el hecho que yo, teniendo una situación privilegiada, que la reconozco, y que se la agradezco a Dios, a mi patria, a mi familia y a las oportunidades que me dieron con la educación, yo podría seguir en ese mundo cómodo y privado. Si decidí dedicar los últimos 30 años de mi vida, desde el año 88, cuando participé activamente en la recuperación de la democracia en el plebiscito y después como senador, candidato, presidente y hoy día nuevamente candidato, creo que es el mejor ejemplo, que mi verdadera vocación no es disfrutar de mi situación de privilegio, sino que ayudar Perfecto. a que Chile entero tenga mejores oportunidades. Por eso para mí, Constanza, el tema del de compromiso de la lucha contra la pobreza por una mayor igualdad de oportunidades y por una sociedad con menos Niveles de desigualdad es parte esencial de las razones por las cuales ya. quiero volver a ser presidente. En su programa de gobierno habla del ingreso nacional ético 2.0. ¿Cuánto debiera ser ese ingreso nacional ético 2.0? Evidentemente que, lo que a, a lo que apunta el ingreso ético familiar es que toda la familia supere el, el nivel de la pobreza. Pero en lugar de hacerlo solamente con una política asistencialista, que al final termina creando cautivos, dependientes, es ayudar a, a la gente una alianza estratégica para que el Estado y las familias vulnerables hagan una alianza estratégica para que esas familias superen la pobreza. Ya, ¿lo ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto es un salario digno? ¿Con cuánto la gente podría vivir? Mire, El salario digno, que es lo que todos quisiéramos, uh -huh. es aquel que permite a la gente vivir sin el fragelo de la pobreza. Pero no basta con decirlo como alumno, ya. lo importante es qué hace uno por reducir sí. la pobreza. Pero le, le estoy preguntando contanza. por una, una cifra, segundo. es que le estoy preguntando le por una cifra, Un considerando que el ingreso mínimo hoy día están de 164 mil va a ir, pesos. La cifra la circunstancia. Hay algunos que se dedican a hablar sobre la pobreza permanentemente, pero que cuando son gobiernos en lugar de disminuir la pobreza, la aumentan, como ocurrió en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ya, pero yo le estoy preguntando. Hay otros usted. que tal vez, ¿cierto?, hablamos menos, pero nos preocupamos más. Y por eso le quiero recordar, Constanza, que el gobierno que más redujo la pobreza y que más logró... Pero yo logró le estoy preguntando por lo que usted está promoviendo para su, un eventual próximo Yo Le estoy diciendo gobierno. que la aspiración nuestra es que lo, el salario, cuando el país si lo permita, haga que ninguna familia quede por debajo de la línea de pobreza. Por eso Exacto. nuestra meta es bien concreta. Que Chile, antes que del año 2026, es decir, en un plazo de ocho años, uh -huh. sea un país desarrollado, sin pobreza, que le garantiza a todos una vida digna, consistente con su condición humana, y pero no basta con fijarle un piso garantizado, que también la gente quiere poder mirar al cielo y soñar Perfecto. con las estrellas, y por tanto oportunidades para que todos desarrollen sus talentos. Se nos acaba el tiempo, quiero preguntarle, por Twitter el expresidente Ricardo Lagos ha dicho ayer que está satisfecho de que usted recoja nuestro plan de extensión de líneas de metro y se transforme el metro en el eje ordenador del Transantiago. ¿Extraña, echa de menos a Ricardo Lagos como contendor en esta campaña presidencial? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo aprecio, respeto y soy amigo del expresidente Lagos. Lo que sí es que el expresidente Lagos piensa, a veces, que al único que se le ocurrió que el Transantiago tiene que ser modernizado es a él. Yo sé que él fue el creador del Transantiago y por tanto tiene muchas razones para preocuparse de ello. Pero nosotros hicimos una propuesta de un nuevo sistema de transporte público que se llama Transporte Tercer Milenio. Ya, pero yo le pregunté si extraña, si está de menos a Ricardo Lagos como contendor en la campaña presidencial. Yo lo, lo dije en alguna oportunidad, que haber tenido la oportunidad de competir con Ricardo Lagos para mí habría sido un privilegio. Si usted es presidente, ¿va a indultar a violadores de los derechos humanos? No, pero sí vamos a hacer algo. A todas las personas que estén en avanzada edad, o que tengan enfermedades terminales y por tanto que estén a los bordes de la muerte, vamos a conmutar la pena de prisión en una cárcel por la pena de arresto domiciliario. ¿Incluidos incluido los condenados por violaciones para a los que derechos que puedan, humanos? Para que puedan morir en paz. Esto incluye a todos. No porque no tenga una plena conciencia de que hay que rechazar y condenar los atropellos a los derechos humanos, cosa que yo lo he dicho y practicado siempre, sino por una razón humanitaria. Yo creo que la gente, cualquiera sea el delito que haya cometido, civil o militar, yo prefiero que cuando está al borde de la muerte pueda tener la dignidad, sobre todo cuando están con Alzheimer, no saben ni dónde están, o están con cánceres terminales que hay que cambiar los pañales, que puedan tener la dignidad de morir en su casa junto a sus seres queridos. Usted ha dicho que está por un sistema mixto, lo dijo acá, cierto, de educación. Eh, con un eventual gobierno suyo, ¿volvería el copago el lucro y la selección a la educación escolar? Le digo de inmediato que en un sistema nuestro le vamos a devolver a los padres dos derechos fundamentales que se, se les está arrebatando. Primero, el derecho a elegir la educación de sus hijos, y no a través de tómbolas. Y segundo, el derecho a aportar a la educación ya. de sus hijos. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Significa que volvería a la selección? Porque usted ha dicho no a través de tómbolas. ¿Volvería a la selección como existía antes? Le voy a responder. ¿Y ¿Volvería el copago también? Le voy a responder. Los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. El Estado no tiene derecho a arrebatarles algo que les pertenece a los padres. El principal educador de los hijos, el principal responsable de la educación de los hijos, son aquellos que más los quieren, que mejor los conocen y que quieren lo mejor para ellos, los padres. Y en segundo lugar, me parece absurdo, yo sé que esto va contra la corriente, que el Estado le diga a los padres, ustedes pueden gastarse su plata en lo que quieran, fiesta, farra, alcohol, menos en lo que más le importa a un padre o a una madre, que es mejorar la educación de sus hijos. Y por tanto, sí, vamos a permitir que los padres aporten a la educación de sus hijos y vamos a tomar los resguardos para que ese aporte no significa excluir a aquellos niños cuyos padres no pueden aportar. ¿Y usted volvería a instaurar la posibilidad de que los colegios lucren? En la educación escolar, como Mire, era antes. La, la vi decir la palabra lucren, ¿cierto? Le quiero decir, yo sí creo que es perfectamente legítimo, porque aquí nos han colonizado intelectualmente, que un grupo de profesores que tiene una vocación de, do, de do, docente, de enseñanza, que formen una escuela, que den educación de calidad, que cumplan con la ley, que se comprometa con ese proyecto y que además puedan tener un justo beneficio por esa labor, me parece justo y no me parece condenable. Muchas gracias. Muchas y, por lo gracias. Demás, esto, y por lo más, aquí hay un tema que quiero mencionar. Hemos caído, a mi juicio, en una especie de una cultura que se va propagando, que es contra la familia, contra el derecho a los padres a educar y aportar a la educación de sus hijos, contra muchos valores que yo creo que hay que reivindicar, y por eso voy a hacer un anuncio. Nosotros, en nuestro futuro gobierno, vamos a proponer la creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Porque hoy día, ¿cómo se interviene en el Ministerio de Desarrollo Social? A cada parte de la familia en forma separada. Los niños a través, de el, eh, a través cierto, del CENAME, los adultos mayores a través del CENAMA, los, los sectores más vulnerables a través del FOSIS, los discapacitados a través del CENADIS, etcétera. Yo creo que la intervención social tiene que ser privilegiando el rol de la familia. Yo prefiero mucho más que el Estado, por ejemplo, ayude a las familias a que puedan acoger en su seno a sus adultos mayores, a que el Estado los lleve a asilos de ancianos. Porque yo estoy seguro, como abuelo, que lo que más quiere un adulto mayor es que es la última etapa de su vida estar cerca de los seres que él quiere, sus hijos y sus nietos. Y por tanto, esto tiene una, una, un enfoque de que las políticas sociales tienen que ser en la medida de lo posible a través de las familias y no fuera de las familias. Muchísimas. Y eso es lo que va a significar la nueva filosofía del Ministerio de la Familia. Yo sé que para algunos la palabra familia es una mala palabra, para mí es una muy buena palabra, igual que para la inmensa mayoría de los chilenos, el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, para que las políticas sociales, en la medida de lo posible, pasen a través de la familia y que el Estado no le quite a la familia su rol en la educación de los niños el cuidado de los enfermos o la atención de los adultos. Más. Muchas gracias, eh, eh, señor Piñera. Vamos a pasar al segundo bloque de esta entrevista y está contemplado cuatro preguntas que van a hacer las eh, académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad Católica y va a tener dos minutos para cada respuesta. Le pedimos que se mantenga el tiempo porque eh, tenemos un compromiso de puntualidad. Vamos a, a darle la palabra a un académico de nuestra universidad en primer lugar. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Cortés, eh, soy médico cirujano y soy doctor en ciencias médicas, profesor de la Escuela de Medicina de esta universidad. Y mi pregunta tiene que ver con un tema que probablemente, por la gente de la calle, de pie, de la calle, eh, se considere como no muy relevante, ¿ya? no prioritaria, y esta es la investigación científica. ¿ya? Eh, pero yo quiero centrar su atención en el problema de la investigación científica básica, la pura, la que no tiene una aplicación tecnológica inmediata o eh, un impacto inmediato en, en la producción de bienes. ¿Sí? Mi pregunta es muy simple, si ¿sí considera usted que esto es relevante para un país como Chile, ¿sí o no y por qué? Y en caso de ser afirmativa su respuesta… Eh, ¿Qué mecanismo buscaría usted para promover esto en, en, en el sentido global de la sociedad? No solamente en promover eh, una mayor asignación de recursos a las agencias estatales que financian la ciencia en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. La respuesta definitivamente sí. Hay dos tipos de ciencia. La ciencia pura, que uno no sabe exactamente cómo va a redituar. Pero toda la experiencia muestra que los grandes avances en materia científica han partido porque se ha hecho ciencia pura. Y además está la ciencia aplicada, que tiene un propósito mucho más específico y que tiene una orientación mucho más precisa. Las dos ciencias son necesarias, porque la primera es como el caldo de cultivo que permite que florezca la ciencia aplicada y que florezcan las aplicaciones posteriores que cambian la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lograrlo? No solamente con más recursos. De hecho, nosotros aumentamos sustancialmente la inversión en ciencia durante nuestro gobierno. También propusimos la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación, Emprendimiento y Educación Superior, porque están íntimamente ligadas y, por tanto, es fundamental que la investigación científica no se haga, cierto, una burbuja, sino que se haga con la mayor participación de las fuerzas vivas de la sociedad. Por eso vamos a promover que haya mucho mayor cercanía entre la investigación científica que se hace en las universidades o los centros científicos con la investigación científica que se hace en la sociedad civil, en las propias ciertas empresas, para que la ciencia no solamente sea algo que le interesa a los científicos, sino que también recoja las necesidades de la sociedad chilena. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de un estudiante de nuestra universidad. Eh, buenas tardes, soy José Luis Campiño, estudiante de Derecho, y mi pregunta tiene que ver con algo que se ha tocado mucho en los últimos días, que es el transporte público. Las estadísticas muestran... El transporte público. Las estadísticas muestran que las personas en Santiago se demoran en promedio 48 minutos en llegar del trabajo a su casa, y un 38% se demora más de una hora en realizar ese trayecto. Y esto tiene muchas consecuencias negativas. Por nombrar algunas, pasan menos tiempo con su familia, descansan menos, tienen menos motivación para trabajar y menos productividad laboral. Tomando en cuenta esto, ¿cuáles serían sus medidas concretas para, que llevaría a cabo para mejorar los tiempos de viaje de las personas a sus casas, la comodidad dentro de los medios de transporte y especialmente la seguridad en los mismos, tanto en temas de, de accidentes como de delincuencia entre los mismos medios de transporte públicos? Bueno, el sistema de transporte público es vital, no solamente para la movilidad y el traslado, sino que también para la dignidad y calidad de vida de la gente. El Transantiago ha sido probablemente una de las peores políticas públicas que se ha aplicado en Chile, lo han reconocido sus propios autores. Por eso nosotros estamos proponiendo un nuevo sistema que gradualmente va a reemplazar al Transantiago que se llama Transporte del Tercer Milenio, que tiene como eje estructurante el metro, los trenes y los tranvías y que tiene como complemento los buses, los taxis, la bicicleta y el caminar. Por eso cuando se construya las líneas 7, 8, 9 y 10 que están en nuestro plan, vamos a tener una red de metro de 300 kilómetros, casi el doble de lo que tenemos hoy día. Y eso va a permitir que la mitad de los habitantes de la región metropolitana van a estar a distancia caminable de la estación del metro. Y eso por sí mismo va a significar una tremenda reducción en los tiempos de traslado. Pero además... El día tiene 24 horas, descuente las 9 horas de trabajo, las 8 horas de sueño, las horas que son necesarias para la atención personal, lo que queda libre para la mayoría de los chilenos. Son 4 o 5 horas, se pierde casi la mitad de ese tiempo en transporte público. Queremos recuperar esas horas para lo importante en la vida, la familia, la reflexión, la cultura, el deporte, los amigos, la oración. Y el proyecto de transporte tercer milenio no es solamente para la ciudad de Santiago, porque también contempla... Proyectos muy importantes en las grandes ciudades de nuestro país como Antofagasta, Coquimbo-La Serena, Valparaíso-Viña eh, del Mar, Concepción-Talcahuano, Temuco-Padre-Las Casas, Puerto Montt, Puerto Varas. Es una nueva concepción que sigue los ejemplos exitosos del mundo, en que el eje está sobre rieles y el complemento está sobre ruedas, y eso va a significar un sistema mucho más eh, seguro, menos contaminante, y que le va a dar a la gente mayor calidad de vida, menores tiempos de, de traslado y mayor certeza sobre esos tiempos. Y por tanto, obedece a un propósito social, que es mejorar la calidad de vida de los chilenos, para los quienes un mal sistema de transporte público, como el Santiago, ha significado un verdadero calvario. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a un funcionario de nuestra universidad. ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Susana Díaz, trabajo en Biblioteca UC del Campus San Joaquín. Mi pregunta, esta misma pregunta es la Isa de Belín Matei. ¿Usted cree que en su gobierno estará aprobada la ley para jubilar a los 65 las mujeres? Pensando en el bajo sueldo que uno recibe, esto sería maravilloso. Para mí es como que nos, no cortaran, las, no, nos cortaran las alas, no sé qué piensa usted, como futuro Presidente de Chile. Bueno, nosotros hemos planteado que una de las seis prioridades fundamentales es mejorar las pensiones de los chilenos, y especialmente de los sectores más vulnerables y de la clase media. Ese es el objetivo. Algunos tratan de instrumentalizar ese objetivo con sesgos ideológicos. Lo que la gente quiere son mejores pensiones. Planteamos un plan, un programa, que está definido, cuantificado, que significa que los cuatro grandes actores hagan un aporte adicional. Los empleadores, aportando 4% a su cargo para fortalecer el ahorro previsional de sus trabajadores en sus cuentas individuales. Los, el Estado, aumentando de 0,8 a 1,1% el aporte al pilar solidario para mejorar la pensión básica, el aporte previsional solidario y también a expandir este beneficio a sectores más amplios de la clase media. Tercero, los propios trabajadores. Vamos a crear incentivos Dado el aumento de la expectativa de vida, para que hombres y mujeres puedan permanecer, si así lo quieren y tienen las oportunidades que vamos a tener que crearlas, permanecer más tiempo en la fuerza de trabajo. Y cuarto, estableciendo mayor competencia y eficacia en la industria de los que administran los fondos de pensiones. Bajando, aumentando la competencia, bajando las comisiones, mejorando la rentabilidad de las inversiones. Los cuatro motores funcionando simultáneamente van a permitir una mejora, de cerca, cercana al 40% en un plazo de 8 años en las pensiones de los chilenos. Eso es algo que es necesario porque yo estoy muy consciente que la gente de la tercera edad, muchas veces, en lugar de vivir cierto, la, la época dorada o los años de oro y poder disfrutar de lo que sembraron en su vida, amor, nietos, hijos, amigos, tiene que vivir, como me, me lo recordaba mi padre, los cuatro jinetes del apocalipsis. La vejez que es dura, la enfermedad que es dura, la pobreza, que es dura, y muchas veces la soledad. Son los cuatro jinetes del apocalipsis que queremos desterrar para que la tercera edad de nuestro país tenga una etapa, que no sea la antesala de la otra vida, sino que pueda disfrutar lo que sembró durante su vida activa. Señor muchas Pimera, gracias pero solo para aclarar ahí un punto. Entonces, ¿usted descarta completamente subir la edad de jubilación, pese a que, que, como le preguntaba la señora, de las mujeres, pese a que todos los expertos en el tema han dicho que por ahí va uno de los aspectos para subir las pensiones. No, lo que vamos a hacer es incentivar a que la gente permanezca más tiempo en la fuerza de trabajo y, por tanto, se postergue la edad de jubilación. ¿Cómo? Creando incentivos. Si la persona permanece más tiempo que el que le correspondía por la ley, va a recibir un aporte del Estado a su ahorro previsional. Pero también hay que crear oportunidades de empleo. Mire, déjete de meter, yo creo que el peor enemigo de, un buen, de, de buena pensión para los chilenos es una economía que no crece, como la hoy día, que no crea trabajos, que no mejora los salarios. Y por eso, que la economía crezca, que cree, que cree buenos trabajos, que mejore los salarios, es el mejor complemento para que los futuros pensionados de nuestro país, que hoy día están trabajando, tengan una pensión y una tercera edad más digna. Bien. A los que ya están pensionados... Los cuatro mecanismos que le acabo de plantear le van a permitir también una mejora significativa en su pensión. Muy bien, para cerrar este bloque queremos dar la palabra a un representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Barahona, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCE y también vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile. Su gobierno tuvo que enfrentar diversas movilizaciones sociales eh, que también han continuado durante este gobierno y que sin duda van a continuar en un futuro, en un futuro gobierno. Y una de las medidas que usted intentó adoptar fue la ley que fortalece el resguardo del orden público, más conocida como ley Hinspeter, la que fue rechazada durante su gobierno, aunque usted insistió en el tema durante el año 2015. La pregunta es, ¿cuál será el trato con las manifestaciones públicas y con los movimientos sociales que no solamente son el movimiento estudiantil, sino que también, por ejemplo, NOMA-FP, Ni Una Menos y otras eh, movilizaciones medioambientales? Y si buscará o no impulsar nuevamente la ley Hinspeter. Gracias. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, yo creo en la libertad de expresión y por tanto los estudiantes, los trabajadores, los adultos mayores, todos tienen derecho a manifestarse y eso es un derecho que está consagrado en la Constitución y que le pertenece a la gente y eso se va a ver fortalecido y no debilitado. Pero eso no significa que algunos se aprovechen de esta libertad de expresión para que, se sienta con el derecho de destruir todo lo que está a su paso. Destruir la propiedad pública, destruir la propiedad privada, atentar contra sus compatriotas. Y por eso sí, vamos a promover tres leyes que las, las intentamos mover durante nuestro primer gobierno, no tuvimos éxito. Primero, efectivamente, los encapuchados que cometen delitos y que no respetan ni la ley ni a nadie, sí de, merecen tener una sanción mayor que la que hoy día tienen, porque la práctica es ninguna. Y eso no son los estudiantes. Estoy hablando de los delincuentes que se aprovechan de las marchas de los estudiantes o de cualquier otra organización para cometer delitos. Y una sociedad tiene derecho a defenderse de esos delincuentes. Segundo, vamos a aprobar una ley para proteger mejor la integridad física y el respeto a nuestros carabineros. Porque un carabinero bien protegido que lo necesita, es un carabinero más eficaz para protegernos a todos. Y en tercer lugar, también vamos a buscar un mecanismo que permita que la forma en que se expresen las personas no sea la única expresión. Yo las manifestaciones las escuchaba y las atendía con mucho cuidado, pero la calle no es lo mismo que la ciudadanía. Un buen presidente tiene que escuchar no solamente a los que se manifiestan, especialmente tiene que escuchar a los que no tienen voz, a los que no tienen capacidad de manifestarse. Tiene que ser como un buen padre de familia, que se preocupa y quiere a todos sus hijos, pero con mayor cuidado y atención, no solamente al que más grita, sino que al que más lo necesita. Y termino diciendo, se habla mucho de la gratuidad universal. Yo creo que sepamos qué significa eso. Chile hoy día no tiene ni va a tener los recursos durante mucho tiempo para poder satisfacer esa petición. Y si lo hiciera, estaría comprometiendo todos los recursos, para la educación superior, significa eso que se estaría olvidando de los niños, por ejemplo los niños del Sename, que se estaría olvidando de los dos millones de pobres que todavía tenemos en Chile, que se estaría olvidando de los enfermos que claman por una salud más digna y oportuna, que se estaría olvidando de las víctimas de la delincuencia que quieren y merecen vivir con mayor paz. Y por eso le digo a los estudiantes, sus derechos yo los respeto, pero no son los únicos que tienen derechos en Chile. Bien. Hay muchos otros sectores de la sociedad que también necesitan y merecen la ayuda del Estado. Y un buen presidente nunca se debe olvidar de esos otros sectores de la sociedad chilena que también tienen derechos, igual que los estudiantes. Bien, tenemos que ir cerrando, eh, señor Piñera. Le agradecemos. Se nos ha hecho... Se nos ha hecho corto el tiempo, eh, hay muchos temas que se nos han quedado sobre la mesa, pero en, en este proceso de cierre, le vamos a dar dos minutos para que usted dé un mensaje final. Muchas gracias. Mire, yo estoy muy consciente de los problemas que tiene Chile hoy día, no voy a insistir sobre ellos porque todo el mundo los conoce. Pero al mismo tiempo yo tengo una profunda fe en Chile, confianza en los chilenos y esperanza en el futuro. Por eso, los problemas de Chile no se van a resolver solos, pero sí tienen solución, recordando al eh, ex presidente Barron Lula. ¿Qué es lo que estamos planteando? Cuatro principios que van a orientar las políticas públicas. Ampliar las libertades, un país más justo, un país más próspero y un país más solidario. ¿Cuáles son las metas concretas y específicas? Ser un país desarrollado, sin pobreza y con seguridades y oportunidades para todos al 2026. Y en forma más inmediata. Duplicar la capacidad de crecimiento actual, duplicar la capacidad de creación de empleos actual, duplicar la capacidad de reducir la pobreza actual y duplicar la capacidad de subir los salarios actuales. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Las prioridades nuestras van a ser las prioridades de la gente. Cumplir o ayudarlos a resolver sus problemas, aprovechar sus potencialidades, cumplir sus sueños. Y son seis. Primero, crear empleos y mejorar los salarios. Enfrentar la crisis de la salud para dar una salud digna a todos los chilenos. Mejorar la calidad de la educación. Enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo con una fuerza y una voluntad mucho mayor que la que se ha expresado hoy día. Mejorar las pensiones y tener un Chile más unido, menos enfrentado. Esas son nuestras seis prioridades. Ahí están en consecuencia los principios, las metas y las prioridades. Eso va a ser la columna vertebral y el norte que va a orientar y guiar todas las políticas públicas durante nuestro gobierno. Muchas gracias, eh, señor Piñera, por su participación en este seminario. Y para cerrar, yo le voy a hacer un regalo. Usted regaló pendrives a sus ministros. Nosotros como Universidad Católica le vamos a regalar un pendrive que resume más de 60 propuestas de políticas públicas. Ojo, una de esas propuestas de políticas públicas están en el pendrive. Oiga, el pendrive me lo regala y el libro me lo presta. Las dos cosas se los regaló. <risa> Pero escúcheme, porque dentro de ese pendrive hay una propuesta que recoge la experiencia de los consultorios áncora de atención primaria en Puente Alto y en La Pintana, donde la, eh, la estrategia de intervención es la familia. Así que hay, creo que hay algo que alimentar a su eh, futuro eh, gobierno de resultar no electo. También tengo otras 10 <risa> propuestas del Centro de Políticas Públicas para el próximo gobierno que también creemos que van a ser muy útil para usted. O sea, la universidad oiga es muy buena para hacer propuestas. Nosotros tenemos que ser muy buenas para llevarla a la realidad. Exactamente. Muchísimas gracias a usted y a todos los participantes.